¿Dónde es? Si no era. Entonces no puedo dejar que hagan eso. ¡Ah, verga! Se me olvidó. ¡Qué verga! No me digas, ¿cómo estuviste? Descalable. Güey, no sabía que había canchas ahí. Sí, están bien escondidas, están chidas. Perdón, pero. Sí, ok, no te preocupes. ¿Ya está? Sí. <ríe> Se me mató lo que se me metió todo ahí Se me mató y dije no, que sí, es que me cierra Se me cierra y no puedo hacer nada Ok En la sombra tengo cabeza de glándula Ya voy a decir ¡Sacción! ¿Qué Ya tomado? ¿Por qué te vayas a caer? ¡Ah! De ahí. ¡Me caí muy feo! ¡Pero no, salvé me... la cámara! Sí. ¡Ah! ¡Ah! ¿Esto era de acabar con lo a comer más, ah, se ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! esto ¡Ah! No, estará bien. ¡Ah! ¿Ya? No, <coughs>